Bienvenidos a Marihuana Televisión News. Hemos empezado otro verano, no con la alegría que mereceríamos después de esta dura etapa, sino con inspecciones en tiendas donde venden CBD o semillas, intervenciones a las asociaciones y penas de prisión a sus responsables o con controles de drogas en las carreteras, indiscriminados y arbitrarios. Quizás no retiran la mascarilla, pero las mordazas continúan. Este mes volvemos con las noticias más destacadas a nivel nacional e internacional. Y en Top Cultivo veremos algunos buenos consejos para nuestros jardines. ¡Empezamos! España, una vez más, retrocede en la innovación y la defensa de los derechos fundamentales de la ciudadanía en materia de drogas. Las inspecciones que están realizando las fuerzas del orden en empresas y organizaciones relacionadas con el autocultivo o con la producción de cáñamo, denotan una intención sancionadora y ahuyentadora. Grow shops, bancos de semillas, agricultores, asociaciones y consumidores que simplemente portan unos gramos en sus bolsillos se ven amenazados con cuantiosas sanciones económicas e incluso penales. Tal como denuncia el Observatorio Español para Cultivo y Consumo de Cannabis, esta campaña represiva contra el sector parece estar motivada por los informes de la Agencia Española del Medicamento, agencia que no duda en conceder licencias para el cultivo medicinal a empresas multinacionales sospechosas de promover oligopolios a la vez que solo pone trabas a multitud de iniciativas locales negando las posibilidades terapéuticas del CBD, a pesar de los dictámenes europeos al respecto. Por otro lado, el Congreso de los Diputados ya ha aprobado la propuesta para la creación de una subcomisión que estudie la regulación del cannabis medicinal. La subcomisión tendrá seis meses para aprobar un informe de conclusiones, así que estaremos atentas. ¿Ya habéis empezado vuestro nuevo ciclo de cultivo esta temporada? Pues no te lo pienses y hazte con las nuevas variedades autoflorecientes de Sensi Seeds y mira cómo crecen felices al ritmo de la playlist que han preparado para ti. Y aunque hemos conocido que un estudio de la Universidad Australiana de Swinburne asegura que los indicadores utilizados hasta ahora en los drogotes de conducción, como la medición de partículas en sangre o en saliva, son poco eficaces para considerar, si una persona está incapacitada, para manejar su vehículo de forma segura. Los controles de drogas se incrementan en las carreteras en verano, coartando la movilidad a las personas que consumen, aunque no se encuentren bajo los efectos del cannabis. Delicious Seeds lanza la Cotton Candy Kush Early Version, uno de sus más perfectos y ambiciosos híbridos. Sabroso y sensorial, en esta variedad se fusionan la dulzura del caramelo y la suavidad del algodón de azúcar. Es una planta perfecta que produce grandes y largos cogollos tipo colas de zorro en tan solo 45 días, de aroma intenso y muy rica en THC, un 23%. Una planta con un rendimiento excelente tanto en interior como exterior e invernadero, gran productora de resina y fácil de cultivar, muy resistente a hongos, plagas, estrés y lo mejor, muy fácil de manicurar. Y atentos, porque este mes de julio consigue una semilla gratis de Cotton Candy Cush Early Version por cada 30 euros de compra en su página web. Bienvenido al ultra rápido paraíso de sabores y colores con Cotton Candy Cush Early Version de Delicious Seeds. Y ahora en Top Cultivo los mejores consejos para el autocultivo. Bienvenidos a Top Cultivo, el consultorio canábico de Marihuana Televisión. Soy Paula y hoy vamos a tratar de contestar algunas de las preguntas que nos habéis hecho llegar. La primera pregunta de hoy nos la envía Terraceo, desde Alicante. Le gustaría saber qué tipo de maceta es la más adecuada para cultivar cannabis. Hola Terraceo, la elección de la maceta idónea para tu cultivo está directamente relacionada con el tipo de cultivo que vas a realizar y también con las condiciones ambientales del mismo, por lo que hay algunos factores que debes tener en cuenta a la hora de hacer tu elección. Entre las macetas más comunes para cultivo de cannabis encontramos las macetas cuadradas, especialmente diseñadas para el cultivo de interior, y aprovechar al máximo el espacio de cultivo. Permiten colocar muchas macetas juntas sin dejar espacios muertos entre ellas, por lo que son especialmente recomendables si tu intención es realizar la técnica SOG, en un armario de cultivo, con muchos ejemplares y plantas de pequeño tamaño. Las macetas redondas son las más indicadas para el cultivo de exterior, aunque también son idóneas en interior para mantener plantas madre o, por ejemplo, si vamos a aplicar técnicas como el SCROG o el LST, mediante las cuales puedes ocupar el espacio de cultivo ramificando las plantas, pero haciendo uso de pocos ejemplares, por lo que no es tan necesario el aprovechamiento del espacio como en el caso anterior. Otra opción son las macetas textiles, que tienen ciertas características, como mayor drenaje y aireación, que las de plástico, por lo que son especialmente interesantes para usarlas en cultivo con luz LED, ya que emiten menor calor y por tanto sufren menos evaporación de agua. Permiten realizar trasplantes sin causar estrés alguno a las plantas y consiguen realizar una poda de raíces continua, lo que favorece el desarrollo de nuevas raíces y, por tanto, de plantas saludables y vigorosas. Se puede conseguir con ellas buenos resultados en cultivo de exterior, eso sí, nos obligará a vigilar con más atención la humedad del sustrato y regar con mayor frecuencia que con otros formatos de maceta. Existen otros tipos de maceta menos comunes, como las de rejilla, indicadas para cultivo hidropónico y aeropónico, u otras que favorecen una mayor aireación y drenaje, con similar efecto que las textiles, aunque quizás menos versátiles que estas, y a un precio considerablemente mayor. Pero sin duda un factor importante a tener en cuenta es el color de la maceta, ya que marcará la diferencia aumentando en el caso de las macetas negras o disminuyendo en el caso de las macetas blancas la temperatura de nuestro sustrato y por tanto de las raíces. Por lo que tendremos a usar maceta oscura en interior y maceta clara en exterior, sobre todo en terraza, si no queréis freír a nuestras pequeñas. Ya sabes, terraceo, elige tus macetas con buen criterio y ten en cuenta el color de las mismas si no quieres llevarte sorpresas desagradables. La siguiente pregunta nos la envía desde Córdoba, María del Mar. ¿Quieres saber cómo influye el CO2 en el cultivo en verano? Hola María del Mar, el CO2 es más importante de lo que pensamos en nuestros cultivos, así que atenta. Lo ideal para nuestras plantas en interior es estar a 25 grados centígrados, ya que a esta temperatura realizan perfectamente la fotosíntesis con el CO2 que hay en el ambiente, entre 360 partes por millón en áreas de aire limpio y 700 en las ciudades. Es de destacar que desde que se hacen mediciones de CO2 en la atmósfera del planeta, se está observando una subida de los valores año tras año por los efectos de la creciente actividad humana. Si añadimos CO2 al ambiente de cultivo, de 1.000 a 1.800 partes por millón, las plantas pueden hacer la fotosíntesis y asimilar los nutrientes a temperaturas de 28 a 32 grados, ya que soportan mejor el calor e incluso obtendremos mejores cosechas. En cualquier caso, no conviene superar los 32 grados, ya que a esta temperatura los estomas de las plantas se cierran para evitar la deshidratación y el crecimiento se detiene. Para que la absorción de CO2 sea óptima, hay que guardar un equilibrio entre la temperatura y humedad de la sala. Cuanto más CO2, las plantas evaporan más agua y será necesario aumentar el riego. Añadir CO2 no afecta a los niveles de THC o CBD, únicamente al rendimiento, ya que la planta crecerá más, desarrollará más las raíces y producirá más flores. La introducción del CO2 en los cultivos de interior o invernaderos está recomendada para cultivadores con experiencia. Espero que estas nociones te ayuden a entender un poco el papel del CO2 en los cultivos. La última cuestión nos la envía Julio Cogollos desde Fuenlabrada, Madrid. Julio quiere que le demos algunos consejos para el cultivo en interior en verano. Hola Julio, el verano es una temporada que esperamos para tener más tiempo de ocio y descanso y hacer esas cosas que nos gustan. Sin embargo, para cultivar en interior tenemos que superar ciertas dificultades que provienen del exceso de calor. Lo ideal para nuestras plantas en interior es estar a 25 grados centígrados, ya que a esta temperatura realizan la fotosíntesis y absorben los nutrientes perfectamente. Debemos evitar los golpes de calor de más de 32 grados centígrados y que la humedad baje por debajo del 40%. La temperatura ambiente diurna suele ser más alta en verano, por lo que en el interior de nuestro cultivo la podemos superar en muchos grados debido al calor que desprenden los focos y balastros principalmente, así que una primera medida sería hacer coincidir el encendido de las luces con la noche para que la temperatura sea más baja. A la vez, los equipos como los balastros los pondremos fuera de la sala o del armario de cultivo cuando sea posible. La extracción del aire ayudará a evacuar el calor y la intracción contribuirá a la renovación del aire. Lo mejor es que el aire proceda del interior de la casa donde será más fresco y si tiene que ser del exterior, mejor que sea de un sitio a la sombra. Los ventiladores oscilantes crean una suave brisa que mueve las puntas de las plantas y evitan las quemaduras producidas por las lámparas y el calor persistente. En cuanto a la iluminación, reflectores como los q ayudarán a eliminar parte del calor que generan las lámparas de alta presión de sodio, si bien los sistemas LED emiten mucho menos calor, aparte de consumir menos electricidad. Un humificador de vapor frío o ultrasónico puede reducir a algún grado la temperatura cuando se coloca frente a la intracción o un ventilador, y resulta muy útil en espacios donde hay poca humedad. El aire acondicionado es una buena solución para controlar la temperatura, aunque encarece el coste de producir nuestros cogollos por la instalación y el consumo de electricidad, pero para que sea más eficiente, conviene aislar bien el cuarto de cultivo. Usar aditivos de silicio hará que las plantas sean más resistentes al calor y resistan mejor la sequía en el caso de que se nos pase algún riego, a la vez que reduce el riesgo de plagas y hongos que son más activos en verano. Julio, espero que te sirvan estos consejos y que tu cultivo de interior este verano vaya de maravilla.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 El Estado norteamericano de Connecticut ha legalizado y regulado el cannabis para uso adulto. El propio gobernador Lamont reconocía al anunciar la medida que la guerra contra el cannabis durante décadas ha provocado injusticias a la vez que no ha protegido ni la seguridad ni la salud públicas. Las personas adultas de Connecticut podrán portar máximo 42 gramos de marihuana y almacenar en sus domicilios o vehículos hasta 141 gramos y podrán cultivar en sus casas seis plantas, tres en estado vegetativo y 3 en floración. En Nuevo México, otro estado que se apunta a la legalización, las personas mayores de 21 años también podrán tener 6 plantas o hasta 16 gramos de extracto de cannabis sin que sea considerado delito. En México también se ha dado otro paso adelante, después de un largo recorrido por las cámaras mexicanas, la Suprema Corte consolida el derecho al desarrollo de la personalidad para uso adulto. A partir de ahora, los mexicanos podrán tener permisos para consumir o cultivar de forma privada, así como portar marihuana. De momento, la comercialización sigue prohibida y se regulará también el acceso a las semillas. Is growing cannabis starting to feel like it's more trouble than it's worth? Before you throw in the towel, listen up. Growing high quality bud doesn't have to be nearly as challenging as you've been led to believe if you've got the right nutrients working in your corner. Over the last 22 years, we've discovered more about unlocking the true genetic potential of cannabis than anyone else on the planet. And we've curated our most prized nutrients into one easy to use starter kit so that you can grow potent cannabis like a seasoned pro. If you want to eliminate the guesswork y cut straight to the satisfaction of eye popping yields, then head to your local y store and pick up your advanced Nutrients starter kit today. Los cultivadores uruguayos han denunciado en el Parlamento atropellos e irregularidades policiales y judiciales por parte del Ministerio del Interior. Como solución, parte del gobierno ha planteado crear un sistema de reparto a domicilio de cannabis para que los usuarios no se las tengan que ver con la policía y ésta no identifique a los socios de los clubes canábicos. Sin duda, esta situación supone un peligroso paso atrás en la ley de regulación del cannabis, en este país pionero en la legalización. Y atención, el Hash Marihuana Hemp Museum está de aniversario, visítalo y descubre un sinfín de curiosidades sobre esta planta milenaria. El pasado 26 de junio, como viene realizándose los últimos años, pudimos sumarnos a la campaña internacional Support Don't Punish, Apoye, no castigue, una iniciativa que aboga por el cambio de las políticas represivas contra las personas usuarias en favor de alternativas que respeten la salud, los derechos de las mismas y la sociedad en general. En Barcelona se realizaron hasta tres acciones diferentes apoyadas por organizaciones de reducción de riesgos. Hoy es un día especial en es el 5 que se celebra esta jornada, quería començar con dos referencias a dos personas. Una es esa mo que para dos días es va a morir y ella va a ser el primer antiprovisionista que yo he hecho con ella. Va a ser una persona que es va a implicar muchas luchas sociales. Entre ellas la, la del cannabis, por ejemplo, va a estar ayudando a los compañeros de la catfac una buena temporada. Ella era mecha y también va a estar ayudando temps a la gent del dret a morir dignamente conta y un paralelismo entre la cuestión de las drogas y la cuestión de la dreta de a decidir, que es uh, la autonomía personal, la capacidad de autodeterminarte, ¿no? La capacidad de triar um, con vivos y por tanto con con horas. A las horas hoy es un buen día para recordarlo y este xogueta ya un Sidi donde estoy, pues, estará encantado de, de que seguim estas lluitas. Y la otra pues, me he puesto la samarreta de, de, del Ross Ulbrich, que no sé si el conocía pero es un tío que está condenado a dos cadenas perpetuas y 40 años de presó a una, a una presión de máxima seguridad a Arizona y es una persona que está condemnada por haberse inventado una web una web que servía para comprar y vender drogas y que por el sistema pues, va a ser considerado una, eso, algún culpable que ha toda la vida a la presó pero el quería recordar avui, pues, porque es un individuo que el sol va a tener un impacto en toda la guerra contra las drogas a nivel internacional. Es decir, ya personas, una sola persona, puede marcar un cambio significativo en la narrativa mundial de la guerra contra las drogas. De hecho, antes de es va a descubrir que gracias a la compra venta de drogas a Seal Road, había de Silk Road había habido un descenso en la violencia en los mercados eh, de tráfico ilícito. Es decir, una persona creando una web puede reducir la violencia asociada a la prohibición. En cuanto a los eventos, queremos destacar el 24 aniversario de Energy Control, toda una veterana y una de nuestras organizaciones favoritas en cuanto a la reducción de riesgos. Estamos deseando encontrárnoslos y mover un poco el esqueleto en algunos de los festivales programados para este verano, como Madrid Salvaje. Accelerator. I'm a dirty dirty look mom that's a dirty Nah you ain't never heard me swerve Swing by the swing here comes the curve Truth is you ain't even got the nerve I'm a dirty dirty I'm a dirty fool I'm a dirty dirty I'm a dirty dirty I'm a dirty dirty, dirty dirty dirty You ain't even got the nerve I'm a dirty. Ahora, Spanabis anuncia que no podrá celebrarse en octubre, por lo que tendremos que esperar al menos hasta marzo de 2022 para disfrutar de la feria de cannabis por excelencia. Y atentos a los últimos seminarios sobre cannabis y salud que organiza el campus Canambed y que se celebrará los días 13 y 27 de julio. Suscríbete tío. También si os interesa el cannabis terapéutico y sus usos, Podéis participar en el consultorio online que realizaremos cada 15 días junto a la doctora Sara Chinelo y el programa de cannabis medicinal de Smoking Map en nuestro canal Verde Medicina y en el que van a haber muchísimas novedades, así que os esperamos. Y si este verano estás pensando en formarte un poco, atentos a las formaciones de CONFAC, el curso de Creación y Gestión de CSCs y el nuevo curso de Prevención de Riesgos en el Autocultivo, con nada más y nada menos que nuestro compa Miguel Jimeno como tutor. ¿Te apuntas? Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olvidéis visitar marihuanatelevisión.tv donde podéis ver todos nuestros contenidos y suscribiros para conseguir más información. Además, no olvidéis que estamos en las principales redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter o Telegram. Y para seguir informados, os aconsejamos la lectura de Cannabis Magazine, que pasa a ser trimestral en su versión papel, para digitalizarse en portal online y accesible de forma gratuita. No te pierdas tampoco el cultivador, la prensa canábica al alcance de todo el mundo. Y recuerda visitar cañamo.net, ahora suscribiéndote podrás tener acceso de forma gratuita a la revista Cañamo, a marihuana.com con toda la información de la actualidad. Como siempre, intentar ser felices, cuidaros mucho y hasta pronto. ¿Estás hasta los mismísimos cogollos de realizar encuestas donde solo se valoran los aspectos negativos de tu uso de cannabis? Pues yo también. Así que por eso, desde el Observatorio Europeo de Cultivo y Consumo de Cannabis, desarrollamos la encuesta cannabis para que personas como tú y como yo podamos valorar los efectos que nos produce la planta en todos sus aspectos. También esta encuesta la utilizamos para valorar nuestro proyecto de ley. Así que os invitamos a todas y a todos que participéis en encuesta cannabis.